La verdad es fácil de decir cuando halaga. La verdad es fácil de decir... Cuando se le dice a las personas que están por debajo de ti. Pero el concepto de parecía implica poder decirle la verdad a las personas jerárquicamente superiores. Poderle decir la verdad, aunque duela, a aquellas personas que te pueden hacer daño. Pero esta es una verdad que se dice con una intención, con la intención de mejorar. De manera que una persona parecial tendría que ser, en primer lugar, una persona enamorada de la verdad. Una persona que ame la verdad, en segundo lugar tiene que ser una persona valiente valiente porque a veces tendrá que arriesgar bienes, situaciones trabajo, posiciones y hasta la vida, como pasaba precisamente en la época felizmente superada de Joaquín Balaguer, donde poder, donde decir la verdad podía salir cara y en las instituciones es importante que haya personas que tengan ese coraje de decir la verdad, por tanto se necesita valentía para asumirse con esa actividad que vamos a llamarle parrecial porque ni siquiera el adjetivo sea construido en lengua española de tan poco que se usa Y eso revela una cultura de cobardía de que una lengua no tenga un adjetivo que se refiera a las personas que sean capaces de decir la verdad a riesgo de su propia vida es porque parece ser que no ha sido un hábito. La persona parcial es crítica, sería una tercera característica, crítica observa y sabe formular sabe preparar discurso justo, porque la crítica es una, implica una evaluación con cierta sentido de justicia. Una cuarta característica siguiendo el pensamiento de Michel Foucault de las personas parciales es el altruismo, porque la crítica que hacen los parciales está dirigida a ayudar a los demás. No son crítica simplemente por ejercer el derecho a molestar o por ejercer el derecho de decir lo que se te parezca una verdad que no vaya a, a contribuir con el desarrollo de una persona de una comunidad, de una sociedad, de una institución a un parcial no le interesa tanto es aquella verdad que duele pero que a la vez contribuye a mejorar es aquella verdad que muchas personas no quieren oír pero que le favorece por tanto el parecial es portador de una conciencia crítica y sobre todo una persona parecial es una persona honesta porque se puede equivocar en sus apreciaciones se puede equivocar en sus juicios pero lo hace pensando en que está en base está fundamentado en bases reales tan así que mismo call dice que la verdad del parcial es la verdad objetiva porque su opinión normalmente está basada en situaciones empíricas en ellos. Tal vez el mismo Fulcor le tocó desarrollar este papel porque era muy crítico, porque en la sociedad en que se desarrolló era muy intolerante. Fíjense que esa es la idea, es de las últimas ideas que él desarrolla, y es un pensador muy prolífico. Murió en 1984 y esas ideas las desarrolló en 1982, comenzó a desarrollarlas, ya en la, digamos, potrimería de su pensamiento, pero cuando estaba con mayor capacidad Reflexiva. En ese sentido, la parresía debería ser la misma ética de la conversación, la misma ética de las interacciones sociales, la misma ética del discurso.